Bien, y estamos en la hora de Burlingame. en esta jornada vamos a dialogar con el vicerrector, que es el rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Burlingame. hablamos de Walter Wallach, porque la semana pasada la Universidad Nacional de Burlingame, junto con otras casas de altos estudios, presentaron una iniciativa llamada Bioempresa, una iniciativa que tiende, entre otras cosas, a la generación de contenidos, vinculados a la tecnología, a la ciencia, a la investigación. Vamos a conocer los pormenores, los detalles de esta iniciativa con el propio Walter. Walter, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Waldo? Buenas eh, tardes. Bueno, se trata de una iniciativa en la que la Universidad Nacional de Burlingame está acompañada por otras casas de altos estudios. ¿Hay alguna razón en especial por la que las otras, si mal no recuerdo, son cinco universidades, también formen parte de este proyecto? Sí, somos seis universidades, eh, como decís, cinco, con, no, incluyéndonos a nosotros, seis. Eh, universidades muy prestigiosas, algunas con mucha trayectoria, la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Quilmes, eh, Universidad Nacional de Jaureche, Jauretche, Universidad de Moreno y nosotros. Y las seis tenemos institutos o carreras o facultades de biotecnología, y en las seis se viene haciendo investigación en biotecnología y eso implica generar conocimiento, hacer descubrimientos. Y la idea de la creación de la bioempresa es que esas investigaciones, esos resultados puedan eventualmente escalar hacia una faz productiva, ¿no es cierto? Y que lo que se investiga en la universidad no quede en las paredes de la universidad, sino que pueda traducirse... En mejoras y beneficios para la sociedad. Uh -huh. eh, sabemos del trabajo de la Universidad Nacional de Hurlingham ahora en lo que hace a las otras cinco universidades. ¿Hay alguna particularidad que las hermane como para tener en cuenta el momento del desarrollo de este proyecto? Sí, son, como te decía, algunas de ellas especialmente tienen mucha trayectoria. La Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes generaron un kit de detección de, uh -huh. de COVID, si ustedes se acuerdan, sí. a, a, a los inicios de la pandemia. La Universidad Nacional de San Martín también participó de, de la generación de, de los barbijos, que llamamos los barbijos del CONICET, no sé o si sea, fueron investigadores de la UNSAM los que lo generaron. Eh, la Universidad de Entre Ríos tiene una enorme trayectoria uh -huh. también en temas, en productos agrícolas, eh, biotecnológicos para, para, para la industria agropecuaria, con lo cual hay mucha trayectoria ahí, nosotros tenemos, tenemos para aportar y también tenemos mucho para aprender. Así que el tema es cómo llevar adelante un esfuerzo compartido que nos permita tener una estructura jurídica común, que es, que es la constitución de esta bioempresa y que podamos esos descubrimientos, esas investigaciones, ese conocimiento que se produce en las universidades en las universidades, escalarlo a niveles productivos de forma, con un esfuerzo compartido. ¿Y qué representa en particular, más allá del detalle de las características y de alguna manera la trayectoria del resto de las universidades, para la Universidad de Burlingame esta iniciativa, sumarse, formar parte de ella? Para nosotros es una oportunidad de crecimiento muy importante. Eh, nosotros en, en otro ámbito, en el ámbito de, del diseño y de la ingeniería, lo estamos llevando adelante con los medidores de dióxido de carbono, donde, donde, donde hicimos este esfuerzo de que el conocimiento producido en la universidad pueda llevarse hacia la sociedad. Entendemos que en el caso de la biotecnología, nosotros hoy hay muchos equipos de investigación trabajando. Es un área que, que desde los inicios de la universidad la asumimos como muy fuerte, con la biofábrica y con otras inversiones que se hicieron en equipamiento y en equipos, en recursos eh, humanos, en personas que trabajan en la universidad investigando, produciendo conocimiento y esperamos que la bioempresa sea una boca de salida para, para toda esa producción. Uh -huh. Recién mencionaba el concepto biofábrica, también la propia denominación de bioempresa, Lleva a, una, a un entendimiento rápido, pronto, respecto a que esto es una unidad capaz de generar conocimiento, como usted lo decía, pero también posibilidades de salida laboral, de, de transferencia de esa tecnología. Sí, por supuesto, el centro está ahí. Eh, si en la producción de conocimiento la estructura jurídica, organizativa, institucional de la universidad es, es autosuficiente, digamos, ¿no? no hay necesidad de de crear esta estructura jurídica, esta entidad bioempresa, uh -huh. es precisamente en, en la salida laboral de nuestros estudiantes y en la transferencia a la sociedad del conocimiento producido, donde está el, el principal objetivo de la misma. ¿Con qué estamentos u organismos se van a vincular? ¿Cuál es el propósito, digamos, de lo que genera esta bioempresa? ¿Hacia dónde se va a derivar? Bueno, empieza un trabajo ahora... De, de vinculación de, de, de, de esa estructura creada, de esa, de, de esa organización con entidades públicas y, y privadas también del sector. Digamos, hay un, hay un contacto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Salud, porque buena parte de, de, de las posibilidades que abre esta bioempresa están vinculadas también al área de la salud, con el Ministerio de Agricultura, eh, eso desde el sector público para, para encontrar oportunidades y también con el sector privado, con las cámaras empresarias, del sector agropecuario, del sector salud, del sector alimenticio, eh, donde podamos encontrar eh, recepción y espacio para para que ese conocimiento que a veces se produce en las universidades y queda en la universidad pueda expresarse en el mercado. De ahí viene la denominación eh, unidad de vinculación tecnológica, que es el propósito que se tiene con, con esta bioempresa. Sí, la unidad, la, digamos, cada una de las, de las universidades tiene su unidad de vinculación tecnológica, que es un, un espacio de la universidad que se dedica a, a, a vincularse con el sector productivo y a poder expresar esos conocimientos, lo que haríamos, o lo que tenemos planificado con, con la bioempresa, es, es ser un jugador como sector público en el propio mercado, ¿no es cierto?, y mm. poder aportar esa, esa tecnología de forma directa. Este lanzamiento, este anuncio, se realizó la semana pasada. ¿Ya podemos decir que la bioempresa está en marcha, que ya está funcionando? Sí, está en marcha. La semana pasada fue, fue la, la, la, la firma, no del convenio, sino de la constitución de... Sí. De, de la misma, el registro ahora está en trámite, el registro en, en la Inspección General de Justicia y el perfeccionamiento de los actos administrativos, pero en paralelo ya hay un directorio conformado que funciona con un representante de cada una de las universidades y ese, ese directorio ya tuvo sus primeras reuniones y está comenzando a a implementar y a, dise digamos, a diseñar e implementar los uh -huh. primeros planes de trabajo. Esta iniciativa, estamos hablando con el rector en ejercicio, vicerrector de la Universidad Nacional de Urlingan, Walter Wallach. Digo, Walter, que esta, este tipo de iniciativas, estos proyectos que se ponen en marcha, muestra uno de los lados, una de las caras de la actividad cotidiana de la universidad. El resto, naturalmente, está pasando por las situaciones que, como producto de la pandemia, han generado, indudablemente, toda una toma de decisiones distinta, una una normalidad variable, muy, muy especial que estamos atravesando. Hemos en algún momento hablado de lo que pasó el año pasado. ¿Cómo está promediando este año 2021 respecto a lo que conocimos fue la normalidad de la UNAUR? Bueno, muy distinto al 2019, pero también muy distinto al 2020. Uh -huh. Nosotros desde el primero de febrero retomamos las prácticas en, en la universidad, con lo cual hay, hay ya cientos de estudiantes que concurren a diario a la universidad a hacer prácticas de actividades deportivas en el profesor de Educación Física, de actividades sanitarias, en las carreras del Instituto de Salud, que están en las escuelas haciendo prácticas en, en el resto de profesorados y carreras del Instituto de Educación, están en los laboratorios en el Instituto de Biotecnología, están en los talleres en el Instituto de, de Ingeniería, o sea que en todos los institutos ya hay actividades prácticas puestas en marcha, eso comenzó el primero de febrero ya a funcionar y tuvimos un pequeño, eh, una pequeña interrupción uh -huh. en, en esas semanas de abril donde nuevamente... Eh, volvimos a tener condiciones sanitarias que, que, que hicieron, que requirieron de, de, de un mayor cuidado, de un mayor confinamiento, pero, pero es el primero de febrero que retomamos las actividades prácticas, primero para recuperar actividades que habían quedado pendientes del año pasado y ya hace unos meses eh, con eso recuperado y la puesta en marcha de las actividades ya de este cuatrimestre. Uh -huh. En este momento estamos eh, en... en en las semanas que hay entre el primero y el segundo cuatrimestre transitando. No, no, no son estrictamente vacaciones porque, porque hay mesas de examen, porque hay recuperatorios y distintas actividades, pero, pero son semanas en las que la actividad académica baja en intensidad y el 9 de agosto arrancamos un segundo cuatrimestre con la expectativa de poder seguir incrementando esa presencialidad en la actividad académica eh, sumar no solamente las actividades prácticas, sino también espacios en los que venir a usar eh, infraestructura de la universidad, computadoras y, y de infraestructura que, uh -huh. que los estudiantes necesitan para poder, para poder estudiar, seguir avanzando en sus carreras. Eh, lo mismo que, que, bueno, tutorías, clases de apoyo, distintos espacios que esperamos se den las condiciones como para poder llevarlos adelante. Ojalá así sea, porque eso hablaría, por supuesto, de, de una recuperación y de condiciones, en términos generales, saludables para todos, ¿no? Sería sumamente auspicioso que así se diera. Sí, por supuesto. Y en paralelo, bueno, la actividad, la universidad muy activa también como, uh -huh. como centro de vacunación y con cada una de las acciones vinculadas a la pandemia, pero hoy fundamentalmente, ayer, Ayer se, se dio la vacuna número 40.000 en la universidad, lo que, que marca bueno, un trabajo muy intenso de, de, de muchas personas. Bien, y, y por último una iniciativa que usted mencionaba, Walter, que tiene que ver con uno de los proyectos que puso en marcha la Universidad de Bullingham, vinculado a los medidores de aire, ¿no? que han tenido como destino escuelas públicas, de no solo de Bullingham, sino de gran parte también de, de esta región. ¿Cómo va el tema de poder hacer frente a la demanda generada a propósito, primero, de, del conocimiento, de la difusión y la utilización de estos recursos, de estos dispositivos? Bueno, estamos en estos días... Eh, ...entregando el medidor número 1500, uh -huh. ¿sí? eh, o sea que, que ha tenido una, una expectativa importante en sectores de la sociedad... ...y también una capacidad de respuesta importante por parte de la universidad, ¿no es cierto? Cuando, cuando arrancamos con esto, el, el, el objetivo tenía que ver con 200 para Burlingame a mi 200 para Morón... ...que claro. había sido el, el primer convenio que firmamos... Uh -huh y la verdad que nos costó mucho esos primeros 400, eh, bueno, hoy estamos llegando a los 1500, en, estamos entregando esta semana en Esteban Echeverría, eh, en San Martín, entregamos en Salta, entregamos en Puerto Madryn, entregamos en, en varios municipios de la provincia de Córdoba, eh, la verdad que en, en, en muchos rincones de, de la Argentina que, que se mostraron interesados, que que, bueno, seguimos, seguimos también adelante con eso. Muy bien, Walter, como siempre le agradecemos su tiempo en medio de una agenda apretadísima, imagino, con todas estas cosas que están alrededor de la universidad, que siempre concita el interés no solo de quienes formamos parte de los medios de comunicación, sino lo más importante de gran parte de la sociedad. Que tenga muy buen día y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande para todos los que estén escuchando.